Sácalo, deja que se vayan. Sin importar si son familia, amigos, hijos, exparejas, jefas, compañeras, quien sea, deja que se vayan. Corta lazos, libertate y recupera tu espacio interior. Solo así podrás sanar, aprender y avanzar. Sácalo, verás que te sientes mejor. Cortar lazos con aquellos que nos hacen daño puede ser una de las decisiones más difíciles que podamos tomar, especialmente si se trata de personas a las que consideramos cercanas o importantes. Sin embargo, a veces es necesario dejar ir a aquellos que nos hacen más mal que bien para poder sanar, aprender y avanzar. Es posible que hayas experimentado relaciones tóxicas que te han dejado herido, sin confianza en ti mismo y con una sensación de vacío. Tal vez te sientas agotado y cansado de intentar arreglar algo que nunca parece funcionar. En estos casos, es importante que recuperes tu espacio interior y te liberes de esas relaciones dañinas. Cortar lazos no significa que debas odiar a esa persona o mantener un rencor hacia ellos. Se trata de dejar de darle poder a alguien que ha causado dolor en tu vida y permitirte avanzar hacia un futuro mejor. Puedes hacerlo de una manera amable y respetuosa, centrándote en tus propios sentimientos y necesidades. Después de cortar lazos, es probable que experimentes una sensación de alivio y liberación. Podrás concentrarte en ti mismo y en tus metas y te darás cuenta de que tienes el poder de elegir a las personas que quieres tener en tu vida. Además podrás sanar tus heridas y aprender de tus experiencias pasadas para que no vuelvas a repetir patrones tóxicos en el futuro. Pero, ¿por qué nos cuesta cortar lazos afectivos? Bueno, hay razones interesantes por las cuales uno, a pesar de maltrato y humillado, uno, aún así conserva una relación. Empecemos por entender que el apego hacia una persona, mayormente una figura importante, padre, madre, tutor o figura de autoridad. Tiene una fuerte relación infantil, por ejemplo, consideremos lo siguiente. La teoría de la impronta de Jean Piaget puede ayudar a explicar por qué los apegos existen. La impronta es un proceso por el cual los niños desarrollan una fuerte conexión emocional con una figura de cuidado en un periodo temprano de la vida. Esta conexión les da una sensación de seguridad y confianza y se convierte en la base para futuros apegos y relaciones significativas. Según Piaget, la impronta es un proceso natural y necesario para el desarrollo emocional y psicológico de los niños. La figura de cuidado proporciona una base segura y constante para el niño, lo que le permite explorar el mundo con confianza y desarrollar su autoconfianza. Además, los apegos tempranos también pueden influir en la forma en que los niños perciben y experimentan las relaciones futuras. Si un niño tiene una relación positiva y segura con su figura de cuidado, es más probable que desarrolle relaciones saludables y positivas en el futuro. Por otro lado, si un niño experimenta relaciones tóxicas o negativas con su figura de cuidado, es más probable que experimente relaciones dañinas en el futuro. Si estas fijaciones tempranas de nuestra niñez aún persisten en nuestra adultez, tendremos relaciones igualmente dañinas. Porque no podremos soltarlas, aun cuando intentamos hacerlo. ¿Pero cómo opera esto? Es posible que un adulto funcional todavía tenga fijaciones infantiles resultantes de la impronta. Estas fijaciones pueden ser proyectadas en una figura de autoridad o en una pareja y pueden influir en la forma en que la persona experimenta y percibe las relaciones. Si un adulto tiene una relación tóxica o negativa con una figura de autoridad o una pareja, es posible que estén proyectando fijaciones infantiles resultantes de la impronta. Por ejemplo, un adulto que tuvo una relación tóxica con un padre o una madre puede proyectar esa misma dinámica tóxica en una relación con un jefe o un compañero. Estas fijaciones infantiles pueden influir en la forma en que la persona experimenta y percibe las relaciones y pueden dificultar la capacidad de la persona para tener relaciones saludables y positivas. Por lo tanto, es importante que los adultos reconozcan y aborden estas fijaciones infantiles para poder avanzar hacia relaciones más saludables y positivas. Ahora, es probable que tengas que reconocer que tú ahora estás atrapado o atrapada en una fijación infantil proyectada en alguien más. Pero quizás hasta ahora has entendido esto de una forma muy superficial, me gustaría darte un ejemplo. María es una mujer de 35 años que ha tenido una infancia difícil. Su padre la abandonó cuando era niña y su madre la ignoraba y la trataba mal. María siempre se sintió sola y no amada, y esta falta de amor y atención en su infancia la ha afectado profundamente. María ha estado en varias relaciones a lo largo de los años, pero siempre terminan de la misma manera. Su pareja la abandona o la trata mal y ella se siente sola y no amada. María no puede entender por qué siempre atrae a personas que la hacen sentir mal y se siente frustrada y confundida. Después de mucha reflexión y terapia, María comienza a darse cuenta de que está proyectando sus fijaciones infantiles en sus relaciones. Ella se da cuenta de que está buscando repetidamente un amor y una atención que nunca recibió en su infancia y que está atrayendo personas que la hacen sentir de la misma manera que se sentía cuando era niña. María trabaja a través de sus fijaciones infantiles y aprende a amarse a sí misma y a buscar relaciones saludables y positivas. Ella comienza a atraer a personas que la tratan con amor y respeto, y finalmente encuentra la felicidad y la satisfacción en su vida amorosa, como resolver un conflicto infantil de apego. Existen muchas corrientes psicológicas alternativas que pueden ayudar a resolver conflictos infantiles y abordar las fijaciones resultantes de la impronta. Algunas de las corrientes más conocidas son la terapia Gestalt, la psicología humanista de Carl Rogers y la psicología psicoanalítica de Sigmund Freud. La terapia Gestalt se enfoca en el aquí y ahora y ayuda a las personas a explorar sus sentimientos y emociones presentes. La terapia Gestalt puede ayudar a las personas a comprender cómo las experiencias infantiles y las fijaciones resultantes de la impronta influyen en su vida actual y en sus relaciones. La psicología humanista de Carl Rogers se enfoca en la autorrealización y en ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. La terapia centrada en el cliente de Rogers puede ayudar a las personas a explorar sus pensamientos y sentimientos y a entender cómo las fijaciones resultantes de la impronta influyen en sus relaciones y en su vida actual. La psicología psicoanalítica de Sigmund Freud se enfoca en la exploración del inconsciente y en cómo las experiencias infantiles influyen en la vida adulta. La terapia psicoanalítica puede ayudar a las personas a comprender cómo las fijaciones resultantes de la impronta influyen en sus relaciones y en su vida actual y a trabajar a través de estos conflictos. Estas son algunas sugerencias útiles que nos pueden ayudar a dejar de lado esas fijaciones de carácter infantil que nos sujetan a relaciones dañinas, ya que el factor de interacción de desarrollo sigue su curso. Es decir, de jóvenes traemos con nosotros dichas fijaciones y estas mismas se van haciendo cada vez más sólidas mientras crecemos, dando lugar a la llamada codependencia emocional. La codependencia emocional es un patrón de comportamiento en el que una persona se sacrifica y se dedica a satisfacer las necesidades emocionales y de cuidado de otra persona, a menudo a costa de su propio bienestar y felicidad. La persona codependiente tiene dificultades para establecer límites saludables y puede sentir una necesidad compulsiva de controlar a su pareja o a aquellos a quienes les presta atención. La codependencia emocional a menudo se desarrolla en relaciones tóxicas o abusivas, donde una persona siente una necesidad desesperada de ser necesaria para la otra persona. La persona codependiente puede tener dificultades para establecer su propia identidad y autoestima, y puede sentir ansiedad o depresión como resultado. La codependencia emocional puede ser difícil de identificar y tratar, ya que la persona codependiente puede sentir que está ayudando a su pareja o a aquellos a quienes les presta atención y puede no ser consciente de que está sacrificando su propio bienestar y felicidad. Hay varios estudios que van dando luz a este fenómeno, por ejemplo, consideremos el artículo de la Universidad Internacional de Valencia. El artículo de la Universidad Bio analiza la dependencia emocional, sus causas y tratamientos. La dependencia emocional es un patrón de comportamiento en el cual una persona siente una necesidad excesiva de estar cerca de otra, lo que puede generar sufrimiento y afectar negativamente a sus relaciones personales. El artículo destaca que este trastorno puede deberse a diferentes causas, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunas de las causas más comunes incluyen experiencias traumáticas en la infancia, baja autoestima y miedo al abandono. También se señala que la dependencia emocional puede estar relacionada con otros trastornos como la ansiedad, la depresión y los trastornos de personalidad. En cuanto al tratamiento, la terapia cognitivo-conductual es una de las opciones más efectivas. Este enfoque se centra en ayudar a las personas a identificar y cambiar sus pensamientos y comportamientos negativos, así como a desarrollar habilidades para manejar sus emociones y establecer relaciones saludables. También pueden ser útiles otras terapias, como la terapia de pareja, la terapia familiar y la terapia de grupo, dependiendo de las necesidades y preferencias del individuo. Así, tratar un problema de esta clase empieza entender que el apego viene asociado a una amalgama de cosas que hay en tu mente. Tratar este problema es vital para que literalmente puedas sacar a familiares, tóxicos o gente que no puede estar a tu lado. Ya que nos guste o no, tendremos que ser empáticos con esas personas. Y no hablo de una empatía que nos conecta con la gente o que nos ayude a relacionarnos con ellos, hablo de una empatía que nos hace darnos cuenta lo roto que ellos están. Para ello revisemos algunos de los traumas más comunes que una persona tóxica tiene, lo que nos hace imposibles relacionarnos con ella, dado su cuadro clínico. Consideremos, por ejemplo, trastorno de personalidad narcisista. Las personas con este trastorno tienen un sentido inflado de autoimportancia, una gran necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Esto puede llevar a comportamientos tóxicos como manipulación, explotación y desprecio por los sentimientos y necesidades de los demás. Trastorno de personalidad esquizoide Aunque este trastorno no se caracteriza necesariamente por comportamientos tóxicos, las personas con este síndrome pueden ser percibidas como distantes, frías y apáticas. En casos extremos. La falta de interacción social y la incapacidad para establecer conexiones emocionales pueden generar conflictos y tensiones en las relaciones. Trastorno de personalidad antisocial, TPA. Las personas con TPA a menudo demuestran un patrón de comportamiento irrespetuoso y desconsiderado hacia los derechos y sentimientos de los demás. Pueden ser manipuladores, mentirosos y actuar impulsivamente sin pensar en las consecuencias. También pueden mostrar una falta de remordimiento y empatía hacia los demás, lo que puede llevar a comportamientos tóxicos y destructivos en las relaciones. Trastorno de personalidad borderline, TPB. El TPB se caracteriza por una inestabilidad emocional intensa, cambios de humor extremos y dificultad para mantener relaciones interpersonales saludables. Las personas con TPB pueden experimentar un miedo intenso al abandono, lo que puede llevar a comportamientos tóxicos como manipulación, celos extremos y comportamiento controlador en sus relaciones. También pueden tener dificultades para regular sus emociones, lo que puede resultar en episodios de ira, ansiedad o depresión intensa. Trastorno de personalidad histriónica, TPH. Las personas con TPH tienden a buscar atención y aprobación constantemente, a menudo exagerando sus emociones y comportándose de manera dramática o teatral. Pueden ser manipuladores y centrarse en sí mismos, lo que puede generar tensiones en sus relaciones. Además, pueden tener dificultades para mantener relaciones profundas y significativas debido a su necesidad de ser el centro de atención. La cantidad de trastornos que existen son tantos que no podemos dar con un encaje en las personas que ahora mismo son motivo de malestar. Solo nos queda comprender que ellos son así y no podemos hacer cada nada. Sobrellevar una relación con alguien que literalmente es una caja negra no es posible, porque en realidad es algo que debe ser un tema tratado por un especialista de la salud mental. Nosotros no estamos calificados para hacer eso. Hay personas que desarrollan incluso relaciones aún más severas con las personas con las que comparten un vínculo disfuncional. Prevenir es mejor que lamentar. Dentro de una relación ya dañina, es imposible salir. O al menos el esfuerzo que requiere es mucho. Así procura soltar a una persona que literalmente te está haciendo daño, no te quedes ahí, porque ineludiblemente te lastimará. Y ahora es tu turno con qué clase de personas tienes que lidiar. Son personas conflictivas, dadas a la ambición, intolerantes, groseras. ¿Qué estás haciendo para alejarte de ellas? Y si no lo estás haciendo, ¿qué harás para mantener tu distancia? Te leo en los comentarios.